Muy buenas tardes amigos. Eh, hoy quiero hablarle de un tema muy importante. Eh, muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo amarme? ¿Cómo puedo respetarme? ¿Cómo puedo cambiar el concepto que tengo hacia mí mismo? Muchas personas no saben lo que es amarse. Y lo digo de una manera... Sutil, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos y consciente o inconscientemente no sabemos amarnos. Muchas veces tendemos a autocriticarnos, a maltratarnos. Eh, no sabemos ser amable con nosotros mismos. Eh, no sabemos ser paciente muchas veces. Y hoy quiero hablarte a ti mujer, a ti que me escuchas. Si puedo cambiar la vida de alguien o de una sola persona, una sola persona que se sienta satisfecha, para mí será un honor, será para mí de mucha bendición, porque me costó llegar a donde estoy. Eh, por eso que le digo, no se desanimen, todo es tener un poco de paciencia, estudiar, no abandonarnos, eh, estudiar. Indagar, preguntarnos. Eh, porque muchas veces tenemos un comportamiento y no sabemos por qué actuamos de esa manera. ¿Por qué somos así? Porque nunca nos cuestionamos nuestro yo interno, nuestro yo interior. Entonces, si tú estás dispuesta a hacer un cambio, si llegaste a ese... A ese, a ese a, a, a, ese, a esa parada donde tú dijiste, ya no puedo más. No sé qué hacer con mi comportamiento. No sé quién soy. Estoy confundida. Eh, ¿Has sufrido? Porque déjame decirte que se sufre. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, sufrimos de una manera muy, muy fuerte, por decirlo así. Muy fuerte. Cuando tú no conoces quién tú eres... Cuando tú no conoces quién tú eres en Dios. La mujer que Dios ha creado. Es un poco difícil. Porque nos sentimos perdidos. Y caemos en un círculo. Caemos en un círculo. Y se repiten las cosas. Y se repiten las cosas. Por ejemplo, en los temas de pareja. Solemos decir, yo no voy a volver a hacer esto más. Y tú caes en un círculo repetitivo. Si te encuentras ahí si te encuentras en esa etapa donde tú dices que ya no puedes más, que tú te hartaste, que no quieres ser de la manera que tú eres, este canal es para ti, mujer. Quiero que te motives. Mi, mi propósito es motivarte a que, a que vea tu yo interno, a que tú veas esa persona bella que está dentro de ti. Porque créeme, no vas a salir igual. So, el tema de hoy que quiero hablarte es, ¿por qué yo no me amo? ¿Por qué no me aprecio? ¿Por qué? Porque es un concepto, es una creencia que tenemos. Y muchas veces se nos olvida. O sea, como, es como dice la Biblia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no me amo, se nos olvida esa segunda parte. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a los demás? ¿Cómo puedo proyectar ese amor hacia los demás? ¿Cómo me trato a mí misma? Otros me tratarán de la misma manera. Ojo, ojo aquí. Amarse a uno mismo no es arrogancia. No estoy hablando de ese tipo de amor porque arrogancia ya viene siendo un tipo de miedo. Hablo de ese amor que tenemos que darnos nosotras, las mujeres. Es ese amor que nadie más nos va a ofrecer. Es ese amor que nadie más nos va a dar. Entonces, si dependo de que mi esposo me dé amor, me dé cariño, estoy dependiendo de esa persona para yo poder estar bien. So, tienes que estar bien sin o con. Me doy a entender. Ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo puedo estar bien si nadie me dice que me ama, que me quiere, eh, que soy bonita, que estoy bien vestida hoy? Eh? Eso hay que trabajarlo poco a poco. Ese cambio que queremos hacer en nosotros, tienes que comprometerte. No es un cambio que se logra de la noche a la mañana. ¿Cómo puedo amarme? ¿Cómo yo aprendo a amarme para que los demás me amen? Para yo proyectarle ese amor que quiero recibir. Por ejemplo, si tu pareja ve que tú no te amas, le ruegas, le imploras amor, lo llamas. O sea, es una manera de no amarte, no te estás amando ni un poquito. ¿Por qué? Porque ruegas, estás diciéndole que me amen, que no puedo vivir sin ese amor, no puedo vivir sin ese buenos días, no puedo vivir sin esa, esa, esa sonrisa o ese I love you, mi amor. Y cuando eso no esté, cuando nadie te dé amor, ahí es que quiero llegar a este punto. Cuando nadie te dé amor, ¿quién te lo va a dar? Si tú no te abandonas a ti misma, todo estará bien. Regresa a ti. Aprovecha esa soledad para conocerte, para aprender a amarte. Muchas veces... Si no tenemos pareja, tendemos a pensar, oh, algo pasa conmigo. Me siento un ser incompleto y eso es lo que proyecto a otras personas, que soy un ser incompleto y que necesito de cierta persona para poder vivir, para poder estar bien. ¿Por qué nos maltratamos todo el día? Porque tú en tu interior, tú sientes que no mereces eso. Que no lo merece. Me critico todo el tiempo. Si me critico todo el tiempo. Busco entonces una pareja que me haga lo mismo porque me critico todo el tiempo. Su so, tu valía no depende de agradar a los demás. No depende de eso. Aprende a aceptarte como eres y los demás se acoplarán a ti. Los demás se acoplarán a ti. ¿Cómo me amo? ¿Cómo? No sé cómo, no sé estar sola. Cambiando tus creencias. ¿Cómo yo cambio mi creencia? Confrontando tu yo interno. ¿Por qué? Pregúntatelo. ¿Por qué? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pongo de esta manera? ¿Por qué ruego amor? ¿Por qué imploro que me amen? ¿Por qué imploro que me quieran? tenemos que cuestionar nuestros pensamientos, porque muchas veces esos pensamientos provienen de lo que nos enseñaron en nuestra infancia o por la misma sociedad. Y muchas veces no tenían, no ten, o sea, nos comparaban y por eso sentíamos que no valíamos. Entonces nosotros nos hemos quitado ese poder para entregárselo a lo externo. Valemos si tenemos dinero. Si tenemos a alguien que nos valide, valemos. Si tenemos posi posición social, valemos. Si tengo una casa, valemos por la casa. No valgo porque no tengo este carro. Y un sinnúmero de cosas. Puedo seguir y mencionar miles. Entonces, mujer, es hora de concientizar tus pensamientos. De aceptarte cual eres. Como Dios te creó, te creó única y repetible. Acepta tus cualidades. No te critiques. Sé paciente contigo misma. Sé amable con tu mente. Cuando logras algo, elógiate. No espere que alguien venga y te diga, ¡Qué linda estás! Practica. Escucha tu intuición. Muchas veces amarnos a nosotros mismos es hacer espacio para nosotros también. Nos enfocamos tanto en complacer a las personas, a complacer al demás y nos olvidamos de nosotros. Nos ponemos en último lugar. ¿Acaso esto es vida? Pregúntatelo. ¿Esto es vida? ¿Olvidarte de tus sueños? de tus aspiraciones, de tus proyectos o sea, lo único que importa es hacer o sea, el demás y yo dónde estoy, ¿en qué, en qué lugar me pongo en qué lugar me coloco entonces, mujer amarte solo dependerá de ti practícalo, practica el amor Ahora te hago esta pregunta, ¿estás dispuesta a amarte hoy? ¿Estás dispuesta a tomar el timón, el control de tu vida? ¿No dejarla en manos de otros? Te hago esta pregunta y quiero que me contestes ahí, escríbelo si quiere o dilo en tu mente, si estás dispuesta Hacer el cambio hoy. Hoy. También cuando vas a hacer un cambio es importante que te reconcilies con el pasado, que te perdones, que no lleves culpa a este nuevo yo. A esta nueva versión de ti. El perdón empieza contigo. Si perdonas a los demás. Me perdono yo también. Al amarte amas a los demás. ¿No te parece mágico? Si piensas que tú y los demás son los mismos. Ya no tiene que hacer nada fuera el cambio que quieres ver en el mundo. Por eso si quieres hacer algo bueno por todos ellos, si quieres reconciliarte con tu pasado, no te quedes más allí. Solo así estarás en paz. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir ampliando este tema. Porque este tema es muy muy amplio. Es un tema muy largo. No es sencillo. No es fácil. Pero cuando vas. Adaptando a tu mente. Adaptando tus creencias. Cuando vas llenando. Tus oídos de nuevas informaciones. Todo es más fácil. Así que. Todo dependerá de ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria. Y que mañana tengas un día muy, muy, muy bendecido. Gracias por ser mujer. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amigos. Eh, hoy quiero hablarle de un tema muy importante. Eh, muchas personas.